Queremos darte algunos consejos para jugar a Pokémon GO con seguridad. Sal a caminar con ropa y calzado adecuados. Protégete del sol con protección solar y gorra. No mires solo la pantalla, permanece atento a tu alrededor. No uses la aplicación mientras conduces o vas en bici. Al usar la geolocalización estás dando datos GPS que pueden ser usados por otras personas. Permanece atento a tu alrededor. Establece normas a tus hijos, el tiempo de juego y las zonas por donde jugarán. No vayas por zonas donde normalmente no irías si no estuvieras jugando. Lleva siempre agua encima. Si sales de noche, usa algún tipo de prenda reflectante y procura avisar a alguien por dónde tienes previsto jugar. Presta especial atención en zonas verdes, campos o espacios abiertos. Permanece atento a las personas y situaciones de riesgo. Obedece las normas de circulación y las de la propiedad privada. Juega con seguridad para no acabar tú cazado. Y cázalos a todos. Es saludable.